se escucha bien a ver. hola gente yo youtube ¿Cómo están estamos aquí en un nuevo video para este canal y esta vez será una nueva video de reacción de bueno a un canal que se llama una galaxia 1068 y bueno que acá acaba de, su eh, acaba de subir el sábado en un nuevo vídeo una animación una palabra de que ave recluta al, al equipo de universo 6 no completo así que bueno vamos a mencionar este vídeo que yo lo no que hacer sábado pero tuve un pequeño gran problema con estos auriculares con el micrófono que tengo acá, no sé, esta lo conecté pero es que como se, se escuchaba muy fuerte mi voz se escuchaba demasiado bajo, no lo sé, quise arreglarlo y bueno, he cambiado al, al micrófono que está le he cambiado algo, no sé, he tocado algunas cosas pero no se escucha bien, pero creo que se escucha algo medio mal, ¿no? así que, no sé, voy a probar esto y, y se escucha bien si toco alguna cosa, como el mouse, si toco el teclado, se escucha algo, no sé, no me dibujo, cuál el problema que tiene todo con esto yo probé esta en, la compu, en mi Compu chica y graba bien pero ahorita en, en mi Compu chica no tiene suficiente en memoria y si yo grabo no sé un video se me tinda todo así que está muy difícil, está muy difícil para mí no sé así que voy a probar a reaccionar rápido con este y capaz creo que sean las últimas reacciones que haré en este canal no en esta semana normalmente y a ver qué pasa y a ver si se escucha bien esto no Pero esto he estado probando un rato largo y para mí no se escuchaba bien así que bueno vamos a reaccionar esto y a ver qué tal siete que un... sí, está bien. Caulifla, um, ¿cuánto tiempo sin verte? Uh, ¿Cómo has estado? No te veía ah. desde... Ni se te ocurra decirlo. Ah. ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Ah, a continuación ya, del, ¡Ya entendí! Otro video ¡Tranquila! Sa sabes perfectamente que eso solo fue un accidente. Mi... Y no creas que me gustó <risa> Así que cierra la boca y no digas nada ¡Ay! ¡Qué carácter! Momento interrumpir su discusión de pareja, pero... ¿Se... Señor Hit? Unos momentos después Creo que está confundiendo las cosas, Señor Hit Ay, Hit Creo que tanto saltar el tiempo te está afectando Caulifla y yo no somos pareja ¿Yo? ¿Pareja de qué <ríe> No. Sí, no además yo no jamás va. estaría con caulifla. Está algo loca. Por cierto, señor Hit, ¿qué está haciendo en este planeta? Estoy aquí, por órdenes del señor Champa. Eh, la luz se me vio otra vez porque estaba, estaba muy cansado en el audio, pero se me vio otra vez la luz. No. Después de lo que ocurrió en el Torneo de la Fuerza, el señor Shampa quiere mantener a sus mejores guerreros en contacto, por lo que me envió a entregarles esto. ¿Eh? ¿Qué es esto? Con esos artefactos podrán comunicarse entre ustedes y también conmigo en cualquier momento. Sería más fácil por WhatsApp. <risa> Negativo, yo no uso eso. Actualízate, anciano Ya veo Entonces con esto podremos comunicarnos ¡Wow! ¡Genial! ¡Los guerreros Nameku! El señor Frost Ese sujeto que podía teletransportarse Como el señor Goku ¡El gigante de hierro! ¡Genial! ¡El Winnie Pooh! Al señor Hit Estoy tratando de comunicarme con usted, pero no se puede Eso es porque estoy justo frente a ti Ah, entonces es por eso Saben, siempre me pregunté, ¿Cuál era la habilidad del Dr. Rota? Su habilidad era recetar paracetamol Oh, así que eso era No olviden llevar esos artefactos siempre nos van a necesitar. También entreguen su que. Nos veremos pronto. ¡Es cierto, él. Tengo que hablar con ella! ¿Sale? Las me Ya veo. Así que aquí estabas, Kel. ¿Sale? Sabes, es difícil encontrarte si ocultas tu ki. Pero por suerte, Caulifla me dijo en dónde estabas. Y dime, ¿qué es lo que estabas haciendo? Estaba tejiendo un gorrito de twerk. Aprendí Aprendiendo una clase virtual que me dio el Ángel del universo 7. Ah, Increíble. Oh, dios, oh, no oh, puedo oh, creer oh. que el señor Whis esté dando <ríe> clases <ríe> virtuales. <ríe> Qué buen servicio. P por cierto, ¿qué estás haciendo aquí, llave? No, no, no es por eso que vine por ti. ¿Por mí? El señor Kitela necesita guerreros para una gran aventura. Quitela? ¿El dios rata? También irá el señor Jiren Y quiero que tú también estés ahí conmigo. Sé que eres muy fuerte. Es por eso que te necesito. ¿Te gustaría acompañarme en esta gran aventura? Sí. Ok. Esto No, más? no. El poderosísimo Yamcha. Dicen que su poder es mucho mayor que el de los dioses Y que es capaz de destruir universos como se nos ama Es por eso que no lo invitaron al torneo de la fuerza Porque hubieran ganado fácilmente con él ¿Barney? ¿Qué hace aquí Barney? ¿Iron Man? Chale, ya se murió ¿Chabelo? Él es inmortal Seguramente él tiene la poción de la vida eterna ¿Fuego pantanoso? <ríe> ¡Es hora de ser héroe! <risa> ok, creo que vamos a caer hasta acá Y bueno gente, esta ha sido una muy buena animación olvidame. a ver La realidad es darle me gusta Y ok, vamos a caer hasta acá gente, espero que te haya entretenido un poco Y bueno, eso es todo y... Ya y habrá una edición si este audio del micrófono se escuchó bien, a mí se escucha bien, pero no sé ustedes ¿eh? y bueno, gente, esto ha sido la versión de espero que te hayan entretenido, que te haya gustado tanto como a mí y bueno, le un like, compartir y para más reacciones como este aunque creo que dejaré un tiempo hacer reacciones con este problema, no sé si lo he arreglado o no, no sé, veremos qué pasa no sé, y eso es todo, soy si Sultime y no.